Libra, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí con nosotros, sentirte cerca, te abrazo con mi alma, te apachurro. Muchas gracias, te mando un beso, un abrazo. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita porque de esa manera nos vas a tener presentes en tu vida. Y no estamos dispuestos a salir de ella. Libra, gracias por estar aquí te mando muchos besos, muchos abrazos y vámonos con tu guía del mes de noviembre. Tengo una noticia para ti. Te estamos entregando este video, esta información completa en donde hablamos de tu guía general, el dinero y las relaciones. Lo, entre, lo hacemos en este video porque... Nos vamos de entrenamiento espiritual todo el mes de noviembre. Libra, me encanta saber que estás conmigo, con nosotros. Nos vamos a ver en un mes, así que te voy a dejar bien preparado, bien preparada para que tomes nota. Actúes todo este mes de noviembre, sanes, te abras a esta sanación. Y nos vemos en diciembre, Libra. Nos vemos con tu nueva guía. Me va a encantar leer cómo te está yendo, cómo te estás sintiendo durante ese mes. Así que no olvides dejarnos tus comentarios y si lo ves a principios de mes, vuélvelo a ver a mediados de mes o las veces que quieras y veme comentando cómo te vas sintiendo. ¿ok? Bien, Libra, vámonos a ver. Presente, tienes la carta del compromiso. La carta La Fuerza. Los voy a hacer un poco más para acá. Y tienes Campos de Tormenta. Y en tus resistencias tienes la carta Los Duendes. Déjame te la muestro porque no se ve muy bien. Pero yo te la pongo aquí con todo mi amor para que la puedas ver Los Duendes. Resistencias. Tienes... Visitas inesperadas, también en Resistencias. Ábrete al amor, Libra, ábrete, conoce gente, eres una, un signo que le encanta la conexión humana. No te resistas a, a, a conocer gente que te va a llevar al siguiente nivel de, de, de eh, abundancia y de conciencia. Y en Resistencias tienes la guarida del dragón. Ahorita te lo voy a decir más detallado. Primero, en tu presente, no le temas al compromiso, Libra. Es momento, te ha llegado el momento, ya estás en ese momento, Libra, en el que te puedes sí o sí comprometer. Y ojo, revisa bien a qué te estás comprometiendo. Esta carta es un sí, es un, es un sí en este mes. ¿Qué es aquel compromiso más importante que quieres Vivir y experimentar, ya tienes la llave, ok, ya tienes la bendición divina, esta mano que ves aquí es como la mano de aquel poder superior en el que tú creas, que te está diciendo, ven hijo mío, hija mía, yo te soporto, tienes el soporte de este poder universal ante estas decisiones que vas a estar tomando en este mes, en las que te vas a estar comprometiendo por un largo tiempo, ok, ahora libra. No sé si tu compromiso tenga que ver con la pareja o es un compromiso más, más interno, más íntimo, más contigo, más de ya estuve dejándome de lado por muchos años. Hoy me toca. Hoy me toca hacerme caso, decirme sí a mí mismo, a mí misma, ir por lo que me gusta, por lo que quiero. Porque no sé a lo mejor hasta dónde voy a llegar, pero no me quiero perder la oportunidad de experimentarlo Ese también puede ser un compromiso en tu caso Libra Y la verdad es que me encanta decirte que si ese es el compromiso que quieres tomar en tu vida Felicidades, es el compromiso más importante que pudiste haber hecho y que puedes hacer en tu vida Comprometerte contigo mismo, contigo misma porque de esa manera, eh, este potencial, esta energía, este empuje que te va a, a generar este nuevo compromiso, te está dando y te está reforzando la fuerza interna que tienes. Tienes el mundo en tus manos. Ojo con la soberbia, ojo con el orgullo, porque al mantener esta energía alta en amor de yo puedo, lo puedo crear, lo puedo hacer... Me va, te vas a estar abriendo nuevas eh, puertas con diferentes personas y en diferentes lugares, Libra Pero de repente sí también te me puedes sentir como en este orgullo de Yo soy el chingón, la chingona, como decimos aquí en México Y aquí mis chicharrones truenan Y ojo, eso eh, actuar desde ese lado del ego, de la soberbia y del orgullo Te puede bloquear algunas puertas Entonces nada más ten cuidado con eso Mantente humilde de repente Libra te cuesta un poquito la humildad porque en energía eh, se te dan las cosas como en relaciones, en energía alta se te dan muy fluidas eh, y eso está padrísimo, solamente que de repente se te nos se te sube un poquito ese orgullo y es donde decimos ya perdimos a Libra, entonces ten cuidado con eso nada más, este mes es el mes del equilibrio, es el mes de evaluar que sí, que no funcionó en tu vida, en este periodo de 2019 ¿Por qué? Porque estamos a un mes de concluir Este maravilloso ciclo En donde este año fue de reconocimiento total De quienes somos Entonces Fue y ha sido eh, De reconocimiento total Entonces aquí te refuerzan que este mes tienes la fuerza La interés, la entrega, la fe La voluntad de comprometerte Revisa a qué te estás comprometiendo Antes de, de decir el sí De dar el sí, revisa bien eh, no en exigencia, sino en, desde este amor genuino por ti mismo, por ti misma Si es realmente lo que quieres ¿Ok? Porque sobre eso tú vas a estar trabajando todo este mes Y los siguientes años de tu vida Entonces puedes comprender que este nivel de compromiso es mayor Es para llevarte a tu versión más alta Día con día, momento a momento Entonces tenlo presente, anótatelo eh, Toma tus notas, de qué si sí quieres, qué no quieres, que si sí ha funcionado, qué no ha funcionado en este 2019, qué te gustaría modificar, qué no te gustaría seguir, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber momentos en estos en este mes de noviembre en el que te sientas como con, por un lado con mucho empuje y por otro lado puede ser que ese mismo empuje, si no estás... Totalmente entregado a ese compromiso Sientas que hubo arrepentimiento O llegues a sentir como estas ideas Que te hace tu mente sobre la culpa Entonces por eso se te recomienda Estar total y completamente certero De lo que te vas a comprometer Y no te asustes En realidad es maravilloso Con la carta que empiezas este mes Porque tienes mucha luz Libra Tienes el empuje, el poder, la fuerza, el don Tienes el respaldo del poder superior en el que creas y su corte celestial. Entonces, estos empujoncitos que vas a estar recibiendo son solamente para que poco a poco vayas evaluando el nivel de compromiso que tienes. ¿Ok? No le pongas... Un, un significado positivo o negativo Solamente de evaluando Y acuérdate que en la vida El camino es el que se disfruta No la meta Entonces puedes hacer modificaciones Puedes implementar opciones En esa decisión de compromiso Tienes las puertas y las cartas abiertas Para que tú puedas crear la vida Que realmente te mereces Ahora vamos a hablar de tus resistencias Ojo con esas eh, lagunas mentales O con esa guerra de pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre ti misma, si sí lo puedes hacer, si sí lo puedes lograr, porque ya tienes ese refuerzo y ya tienes el sí enviado por los arcángeles, ahora no recuerdo si ya te lo comenté, pero es muy importante que en este mes con quien tengas mayor comunicación sea con el arcángel Uriel ¿ok? Uriel este mes está encargado de ti a manos llenas le va a encantar que lo involucres en tu vida, que lo metas y que así como al mejor amigo que puedas tener o mejor amiga que puedas tener, le cuentes lo que te pasa, lo que sientes, lo que no te gusta, lo que te incomoda, cuál es la ayuda que requieres. Y ojo, pide ayuda. Cuando pidas ayuda no le digas a los ángeles o a Dios o a lo que tú creas, no le digas, mándame, no sé, por ejemplo, en, este, en el tema pareja. Mándame al chico que quiero que me mantenga besándome todo el día No, eso no es totalmente certero, ni claro, ni objetivo para tu más alto bien Pide realmente lo que te va a llevar a expandir tu conciencia Y así se lo puedes pedir, si hoy no sabes cómo hacerlo, dile a Uriel A ver Uriel, vente amigo mío, vamos a platicar La verdad es que no sé cómo por dónde pero lo que te pido es que me ayudes justamente a descubrir el camino que me va a llevar a mi más alta verdad, a mi más alta versión. Y entonces va a decirte, Uriel, concedido, y te vas a estar experimentando en situaciones que te van a ir despertando poco a poco ese potencial. Sin embargo, es muy importante que no le hagas caso a esas ideas locochonas que de repente tu mente te pone para que dudes de ti mismo, de ti misma. ¿Ok? Ahora... Si eres un signo con energía sociable, no te resistas a conocer gente, a abrir esas puertas o a visitar esos lugares que de repente dices, ay, me da como tentación ir a ver qué hay ahí, pero mi mente me dice que es peligroso. No le hagas caso a tu mente, ¿ok? Aviéntate, conoce gente, conoce lugares, eso te va a expandir en conciencia también. Es muy importante que... Cuando conozcas esta... De repente, Libra, sabes que se te da a ser sociable, pero de repente dudas de ese poder sociabilizador que tienes y entonces te nos haces chiquito y dudas de ti mismo, de ti misma. Recuerda que tienes por naturaleza ese don y ese don, Libra, te va a abrir las puertas genuinamente cuando lo hagas desde el amor y desde la entrega y servicio a los demás. ¿Ok? Ahora, tampoco te resistas a entrar en esa cueva, en esa guarida del dragón. Ese dragón. Ese dragón no lo veas como en esta historia negativa en donde el dragón era el malo y quemaba a cualquier persona que se le ponía enfrente y por eso estaba escondido en su cueva. No. En este sentido, Libra, hoy te dicen que. Es importante que liberes ese potencial genuino que tienes Esa energía comunicativa Esa energía que une gente Que es líder Que es eh, una, una energía empoderada Una energía que comunica Que une, que cree, que sabe Que las personas pueden generar más en comunión con, con todos Ese es el potencial que el día de hoy te piden Libra, sacar ¿Ok? Eres un líder nato, Libra Así que Créetela, créetela desde el sentido del amor, de la expansión, de la humildad, de, de crecer en, en comunión con los demás No desde el sentido manipulador en el que quieres tener todo para ti y nada para los demás ¿Ok? Porque desde el momento en el que, desde el lado en el que tú estés actuando Manipulador o oh, humildad y amor va a ser las manifestaciones en abundancia que se presenten en tu vida ¿Ok? Qué bonito te están hablando el día de hoy los arcángeles, Uriel está con todo el día de hoy contigo, pídele mucho que sea tu compañero de vida en estos momentos. Es más, hasta con Uriel puedes hablar de lo que no hablarías, hablarías tal vez con tu pareja o con tu mejor amigo o amiga, así que ten la certeza de que este compañero de este mes ha sido enviado por ese poder superior, con total certeza de que será un gran compañero de vida. En la parte económica, tienes cabalgar sobre la ola, tienes una mmm, el circo de una sola pista y tienes la brújula. Deseo los puedas ver bien. Sí, sí se ve bien. A ver, mira, Libre. En este momento. Puede ser que tu economía esté como movida en el sentido de que hay días que tienes más, hay días que eso se reduce, hay días en los que el dinero se puede estar estancando o que alguien ya no te pagó la tanda. No te preocupes, deja que fluya. En lo primero que requieres confiar y tener certeza es en, el, en que hay un poder superior o un poder más arriba de ti que está manejando todo de una manera perfecta para ti, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho también con la abundancia, con el dinero. Es muy importante, Libra, que revises, tienes la carta, el circo de una sola pista, y puede ser que por un lado, chécate bien, haz esta conciencia, haz esta toma de conciencia en tu vida. ¿Desde qué lado estás vibrando cuando recibes dinero? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la abundancia o desde la escasez? ¿Y a qué voy? Si vives desde la escasez, puede ser que estés reteniendo el dinero, que no estés pagando tus deudas, que te llega un dinero y lo guardes o no quieras como compartir con los demás por miedo a que se acabe o a que no haya... Puede ser que pienses que como no hay y en la, el mundo a la gente te está diciendo que hay una recesión económica, que no hay que gastar, que hay que irse por los créditos interminables porque no hay dinero. Si tú te crees todo eso y estás vibrando en esa energía, te invitamos a que hagas una conciencia real y agradezcas todo lo que hoy tienes. Para que te des cuenta que en realidad la única escasez que existe es la que está en tu mente. ¿Ok? Si haces este proceso y este ejercicio de hacer conciencia de cómo te estás relacionando con el dinero y con la abundancia, a, a, a tú mismo te vas a dar cuenta de qué pautas hay que cambiar en pensamiento, en creencia y en sensaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú sigues vibrando desde la escasez, te vas a manifestar escasez. Por otro lado, si eres una persona que hoy se siente total y absolutamente abundante, y esas han sido tus manifestaciones, Libra, es muy importante también que comprendas que no lo has hecho solo, no lo has hecho sola. Siempre hay un poder arriba de ti que está trabajando a tu favor. ¿Ok? Y si en tu mente está la abundancia, es muy importante que la compartas, que sigas compartiéndola, que te pongas al servicio de los demás. Estar al servicio es compartir con la certeza de que siempre vas a seguir siendo abundante. ¿Ok? Y esto es, esto es clave, Libra, ¿por qué? Porque hay veces que nos sentimos abundantes Y de repente nos llega una pequeña o ligera idea de escasez De, chin, se está acabando, no sé, se me está acabando la comida Y te llega una visita y no le ofreces ni siquiera un vaso de agua Porque crees que se te está acabando Entonces puedes estar jugando en estas dos cosas Por un lado tener como la certeza de que estás en abundancia Y de repente el ego te juega esta... Ligera broma en la que te dice y Ya se te está acabando, ya no des No, no, no, tú sigue compartiendo, no dudes No dudes porque de esa manera Vas a evitar que se bloquee la abundancia ¿Ok? ¿Por qué te dicen esto? Porque Este es un muy buen momento De que evalúes Cómo es que tú mismo Tú misma te estás valorando En lo que haces, sea tu trabajo Sea tu empresa, sea un emprendimiento Valora Realmente lo que estás haciendo, cuánto te costó llegar a donde estás hoy Y no en un tema de soberbia, sino en un tema de abundancia de, de realmente darle su valor y su honramiento a cada cosa que has logrado Si eres un doctor y estás ahorita en un momento muy abundante Reconoce que eso también te llegó, que lo que, re, lo que requir, requirió que emplearas para llegar ahí el tiempo que le dedicaste, eh, las noches quizá que te quedaste sin dormir, valóralas, reconócelo, ¿ok? Este es un muy buen momento, Libra, este mes, justamente el mes del equilibrio, el mes de la evaluación, es un muy buen momento, Libra, para que evalúes si realmente te estás valorando tú mismo, tú misma, puesto que a partir de ese autovalor, vas a ver cómo se va a reajustar la abundancia en tu vida, y va a ser de manera genuina, de manera positiva. Por eso es que te decía hace ratito, si estás vibrando en escasez y en miedo, mejor cámbiale el chip. Empieza a vibrar y a creer que sí eres abundante. Dile a tu mente, sí, sí soy abundante y sí merezco abundancia. Para que poco a poco vayas reajustando. Por eso tienes la carta de la brújula en este momento. Es importante que hagas esa evaluación para que reajustes cómo se está moviendo la energía... De eh, la energía de la abundancia, la energía del dinero La energía de la abundancia y el dinero en tu vida ¿Ok? Recuerda que todo va de adentro hacia afuera Bien, vamos a ver cómo está la parte de las relaciones Seguramente, si te están sucediendo los cierres de ciclo Es muy buen momento también de evaluar Qué es lo que quieres en una nueva relación sea de, Exacto. sea de pareja o sea de amistades o de negocios ¿Qué es lo que realmente quieres experimentar? ¿Y qué es lo que realmente vas a dar? Acuérdate que en, el, en esta balanza, en este equilibrio Es importante sí recibir y también compartirse Tienes el talismán, tienes la intención y tienes la protección En esta parte de las relaciones Y bien... Imagínate que estás solo o sola en este mundo y llega este poder superior o llega Uriel, tu amigo, y te dicen Mira, Libra, en este momento, en este mundo estás solo, no hay nadie, tienes toda la abundancia a tu disposición es más, ni siquiera te tienes que preocupar si va a haber dinero, si va a haber casas, si va a haber parejas, si va a haber autos. No te preocupes por nada. Eres el único ser en este inmenso planeta, así que puedes hacer uso de todo lo que tú quieras. Y solo te pedimos una cosa. ¿Qué es lo que crearías para beneficio de los demás? Una vez que, se, que decidamos mandar más humanos a este mundo y no esté solo sola, ¿qué es aquello que estás dispuesto a hacer? ¿Qué es aquello que estás dispuesto a crear? ¿Y por qué te lo dicen en este momento en Relaciones Libra? Porque de repente te olvidas un poquito de ser humilde y en esta exigencia en la que quisieras que todo el mundo te amara a tu manera, se te olvida reconocer la forma de amar de las personas que te rodean sea pareja, amigos, negocios, socios se te olvida reconocer que cada persona también está en este camino de aprender a amar también está en este camino de aprender a entregar y a recibir y ante este olvido en humildad te recuerdan que no eres la única persona que quiere aprender a amar y que quiere ser amada. Te invitan a primero hacer esta evaluación de cuál es tu verdadera forma de amar. De amarte. ¿ok? Porque Libra, de repente también eh, quisieras como recibir este amor porque no conoces ese amor propio. Entonces al no conocer tu forma de amarte a ti mismo, de darte ese apapacho, ese abrazo, ese amor, ese agasajo contigo mismo, contigo misma Si no lo conoces no vas a poder percibir cómo te está llegando el amor por todos lados Entonces te invitan a conocerte en amor propio a practicar ese amor propio y este mes va a ser muy bueno para que te lances a un spa para que te des un masajito para que te reencuentres con esas amistades que que hace tiempo no ves que y que te encantaría como volver a estrujar entre tus brazos ok y te invitan también a no tener miedo a mostrar esa a dar esas muestras de cariño de afecto te invitan a tener la intención de mostrarte en amor mostrarte totalmente amoroso y que no le pongas estas expectativas, ¿ok? No no le pongas la esperanza de, pues como yo ya me mostré amorosa y ya besuqueé a medio mundo, pues yo quiero que en la otra mitad del mundo que no he besuqueado llegue y me besuquee. No, solamente entrega el amor. De esa manera tú vas a poder empezar a descubrir cuál es tu verdadera forma de amarte. Okay. En esta carta la protección del tesoro en relaciones justamente nos habla de eso Has protegido tanto tu, tu alma, tu corazón por un miedo a sufrir Que te has olvidado de que tu alma está dispuesta a brillar Aquí tienes un diamante y esa se refiere a tu alma Y por eso está afuera de esas creencias mentales que tienes sobre lo que es Sería el amor perfecto para ti Y te dice tu alma, a ver espérate Libra, aguántame tantito Dame nada más unos cinco minutitos para mostrarme yo como alma brillante Para que comprendas cómo es amarnos Y amarnos tu alma y tú, tu cuerpo, integrarte ¿Ok, Libra? Intégrate primero en ese amor Para que puedas conocer ese amor es importante que tú entregues, que pruebes Que hagas como estas pruebitas, ¿no? De, a ver, pues hoy voy a besuquear a mi pareja en el cachete y ya vas a ver si te encantó besuquearlo en el cachete. Si no te encantó, pues puedes probar besuquearle la boca. Y ya te vas a dar cuenta si te encanta que te besuquen también a ti en la boca. Y ante esas pruebitas que tú vas a estar, eh, se te invita a que, a que generes, vas a ir reforzando tu forma de amar. Lo que sí te encanta, lo que no te encanta, para ti mismo, para ti misma y lo que puedes sí o no compartir. Okay. Está padre, vete a besuquear a medio mundo Libra Además mira, vemos miles de millones de seres humanos a los que puedes besuquear Tienes miles de millones de oportunidades de darte cuenta cómo es amarte ¿Sale? Finalmente, en este momento Libra tu mensaje de arcángeles es el siguiente todo esto es importante que lo practiques este mes, Libra, ¿ok? Besuquéate a todo el mundo durante un mes y saber qué pasa. <risa> esa es una pequeña broma, pero si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer, eres libre. Nadie te juzga. Súper con esa carta. A ver, ¿qué te dicen los arcángeles con la carta hacia lo desconocido? Sí, sí se ve. Mira. En general en la vida nadie sabe lo que viene en el siguiente momento. ¿Ok? Así que en este momento Libra, recuerda que una vez que decidiste venir a la vida a vivirte y experimentarte como ser humano, en realidad no sabías lo que, lo que realmente ibas a experimentar y no hay una certeza real de lo que decidas experimentar a partir de hoy así que por favor evita sentirte presionado presionada a tomar decisiones escucha a tu corazón cuando de amor y de entrega de amor se trate evita hacerle caso a tu mente porque en realidad la mente de repente llega y en una... no sé, este ejemplo, estás por conocer a un chico guapo o chica guapa, ojo claro, bellísimo, bellísima, tal cual te la recetó el doctor. Y entonces tu corazón te dice, acércate. Y tu mente te dice, no, espérate, porque qué tal que nos lastima. Y tu corazón te dice, no, sí, acércate. Y tu mente te dice, no, a ver, espérate, porque como que el ojo izquierdo lo tiene medio cerrado. Y entonces, ante esta, este juego del ego, que es tu mente, y los verdaderos deseos de tu alma, que es tu corazón, te quedas estancado y no avanzas. Y aquí lo que te dicen los, ángeles, los arcángeles es, hazle caso a tu corazón. Porque tu casa siempre está donde el corazón se encuentra Así que Libra, no le temas a los, los impulsos de tu corazoncito, de tu alma Es la que quiere brillar, es la que te invita a ser genuino, genuina Para que entonces reconozcas cuál es la mejor forma para ti De sentirte amado, de sentirte amada y también de entregar amor Y eso es en todos los aspectos de tu vida Okay, muchas felicidades Libra, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y nos vemos con todo mi amor, con emoción y que sea lo que ese poder superior a nosotros decida para el siguiente mes. Te mando un abrazo de mi alma a la tuya, te amo con todo mi corazón y te estrujo con mis brazos. Gracias.